Buenas noches, eh, bienvenidos a Irreverentes en este viernes, ya casi el fin de semana, pero como siempre nosotros aquí presentes para seguir analizando el contexto, la coyuntura en el mundo y en el país. Ayer dejamos pendiente la discusión de Perú y por las coincidencias históricas parece haber sido eh, bastante afortunado debido a que hoy salió la noticia pues de que ha habido un cambio, un punto de inflexión en lo que está pasando en el Perú, sobre, por lo cual estaremos dedicándonos a analizar sobre todo la, esta, este problema tan importante en la región latinoamericana. Mauricio Zárate, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Andrés, hoy día solito, pero con, con dos contenturias que me van a dar palo, así que feliz. Una dura batalla, seguramente. Janela Crespo, muy buenas noches. Buenas noches Andrés, Nata, Mauri, a toda la audiencia de Avialala, que sea un buen día y día. Y Natalia Linares, muy buenas noches. Buenas noches Andrés, Mauricane, a toda la audiencia de Bellala y que tengan un buen fin de semana. Pues bien, eh, el, la noche de ayer teníamos que tocar el tema, por temas de tiempo no lo tocamos, pero de que Bolivia y Perú, ambos gobiernos han entrado en una polémica debido a que por un lado el Congreso peruano, responsable pues, de haber depuesto a Pedro Castillo y que ahora está en el ojo de la tormenta de todo este conflicto que ya ha costado más de 50 vidas, pues bueno, este Congreso acusó de que el gobierno boliviano estaría cometiendo injerencia bien al principio del, del, del conflicto debido a ciertas afirmaciones del expresidente Evo Morales en solidaridad con el movimiento indígena que se estaba levantando en contra pues, de la deposición de Pedro de Castillo. Pero también se está hablando de que desde Bolivia estaría llevando armamento hacia el Perú mediante ponchos rojos, movimientos indígenas y que en realidad estos serían los responsables pues, de las muertes que se dieron en la masacre de Juliaca. A lo cual el gobierno boliviano ha respondido con contundencia, rechazando por completo, dice que se han llevado a cabo investigaciones y que no hay nada similar ni por el estilo. Al mismo tiempo, el gobierno peruano ha señalado en distintas ocasiones que Evo Morales estaría, vamos a decir, siendo un agente de articulación dentro de ese conflicto, lo cual también fue negado, pero también algunas autoridades del gobierno boliviano de la Asamblea Legislativa Plurinacional han dado también pie a este tipo de sospechas. El gobierno boliviano ha dicho que este tipo de alegaciones que hace el gobierno peruano solamente dañan las relaciones entre ambos países, que han tenido una historia en común de hermandad y de origen. Pero como les decía, hoy día fue muy, un día de inflexión en todo este conflicto debido a que Dina Boluarte ha hablado de que ha presentado una propuesta al Congreso de adelantar las elecciones para este año, para finales, para diciembre de 2023, cuando ella sostenía que se tenían que hacer en el 2024 y que no tendría problemas. Estará retrocediendo, esto será una especie de derrota. Pues parte del Congreso no está de acuerdo con ella porque afirman que hay que llevar a cabo algunas reformas todavía y que por lo tanto no se debería adelantar las elecciones. Pero como sea, todavía el Congreso y la Presidenta se re, eh, rechazan la posibilidad de llevar a cabo una asamblea constituyente, como también es una de las demandas. Y por último, también estaremos hablando un poquito, si nos da tiempo, de Estados Unidos, que ha sido una voz dentro de este conflicto y ha sido una voz que ha sonado en esta semana, dentro de lo que es la discusión política de la región por las afirmaciones de la jefa del, eh, del Comando Sur de los Estados Unidos que tiene pues su zona de influencia en la región latinoamericana. Vamos adelante con la nota, por favor. <risa> estaremos junto con la Fiscalía verificando y abriendo las carpetas fiscales de aquellas personas que estén generando actos de violencia indignado y muy triste por todo lo que los hermanos que se han asesinado en la ciudad de Punta nosotros hemos venido de nuestro derecho justo para que renuncie a Reina Boluarte 45, casi 50 muertos en Perú Podría inclusive hasta considerarse militarizar la frontera con Bolivia Hacer ejercicios militares, eh, vuelos de reconocimiento Porque lo que ha dicho la congresista Yarrow es cierto Hay como 100 camionetas que han sido identificadas con placa boliviana Trayendo bolivianos al Perú. De acuerdo a, la, a las informaciones que hemos recibido de las instancias correspondientes, no es que ha ingresado ningún armamento, ninguna munición al territorio eh, peruano. Eso categóricamente hemos eh, mencionado y además una nota eh, oficial hemos enviado a la, a la República del Perú. En Perú no van a resolver expulsando a ciudadanos de otros países. Eh, para nosotros no tiene un sustento jurídico ni el legal de que hay injerencia o intromisión. Básicamente debería entender que Bolivia debe llamar en consulta al embajador París y dejar por el momento en, este, en esta relación tan tensa que tenemos ahora por estas declaraciones en ese nivel. Algunos congresistas del Perú han propuesto invadir a nuestro país. Y frente a eso, nosotros hemos respondido que no vamos a aceptar ningún tipo de injerencia. Y vamos en orden. Empecemos por relación Bolivia-Perú entre los últimos acontecimientos. Canela, por favor. Es sumamente preocupante cómo se está manejando la Cancillería, en realidad, peruana y el Congreso peruano en este momento. No, uh -huh. no solamente con Bolivia, voy a empezar con, con cuadro general para, para hablar de Bolivia después. Han retirado al embajador peruano en Honduras. ¿no? Ese, es, ese es un gesto diplomático sumamente potente. Han, evidentemente, prohibido la entrada a Evo Morales al Perú. Han acusado a Petro de injerencia. ¿no? La Cancillería peruana ha mandado una nota a la, a, mediante el embajador eh, colombiano en perú a, eh, a, a la cancillería colombiana ¿no? acusándolo de injerencia han expulsado ya antes al embajador mexicano no en perú han eh, comunicado entre comillas malestar por declaraciones de boric no del presidente chileno de nuevo llamando a su cancillería eh, mediante el embajador ¿no? uh -huh. eh, chileno en perú hay Toda una, una, una serie de acciones que son gestos diplomáticos sumamente potentes que están mostrando la posición de, eh, de, de, de este gobierno de Dina Boluarte, un gobierno de facto, un gobierno autoproclamado. Y además, por otro lado, y esto ya es más político, hoy día la canciller peruana participa en la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica, ¿no? un espacio creado a iniciativa del presidente de Estados Unidos, Biden, que también está demostrando que sin tener legitimidad eh, de, eh, en elecciones, sin tener eh, respaldo popular, están tomando decisiones también de su política internacional en eh, posicionándose, no con no, no, no en la CELAC, no en los espacios de integración. Eh, regional en los que solemos participar nosotros, por ejemplo, pero más bien hacia el otro lado. ¿no? Muy parecido a lo que hacía la canciller Karen Longaric en el gobierno de Áñez, ¿no? que eh, puso a Bolivia en el grupo de Lima, por ejemplo, ¿no? que eh, iba en contra de todo lo que se había votado, que no tenía ninguna legitimidad popular. O sea, son, son gestos diplomáticos que están cargados de mensajes en este momento y también, obviamente, la, eh, la, la posición ante Bolivia. Eh, me, me, me ha gustado eh, las declaraciones sobre todo del vice el vicecanciller el, el, boliviano, el viceministro Freddy Mamani, que dice, bueno, aquí... Nosotros no podemos soportar injerencia, no podemos, eh, no, no no, no, vamos a entrar en la riña diplomática de romper relaciones, porque eso sería muy grave, sobre todo por la población peruana en Bolivia y boliviana en Perú, ¿no? Eso este sería un gesto diplomático sumamente duro, pero porque y en el que sufriría la gente, pero de todos modos nos estamos poniendo claros aquí como país, ¿no? Entonces, creo que... Eh, hay la tensión, las, los gestos diplomáticos que está mandando la Cancillería peruana en este momento son sumamente peligrosos y lo están haciendo además sin ninguna legitimidad sin ningún respaldo popular, creo que es a partir de eso que debemos hacer nuestros análisis uh -huh. Mauricio sure. eh, estoy de acuerdo con algunas de las apreciaciones de Canela, pero no con todas eh, Yo es, estoy totalmente de acuerdo en que diplomáticamente se está manejando muy mal el Perú, eh, creo que se está manejando muy mal, no me parece mal el que hayan retirado a los, bueno, hayan roto, vamos a decir, pero no es exactamente eso, que hayan roto relaciones eh, con México y con Colombia, creo que también con Colombia por el tema de injerencia. Es, es algo que, que es una práctica que existía antes, que antes se hacía mucho, y en otros continentes se hace mucho, que es básicamente tu, tu gobierno oficialmente se está metiendo contra mi gobierno, rompo relaciones, pero es el gobierno, es decir, no sirve que, que, que Andrés Huanca, no sirve que Evo Morales se, se manifiesten en contra. Tiene que ser o el presidente o el canciller. Y en el caso de México y de Colombia fue el canciller, si no me equivoco, en ambos casos. Después también habló Petro. Entonces, es un tema de soberanía, ¿no? Es un tema que, que al final no te metas con mi país, yo no me meto con el tuyo. Eh, pero el tema de Bolivia me parece un poco, un poco más, más leve en términos oficiales. ¿Por qué? Porque el presidente Arce se ha manifestado, pero creo que no se ha manifestado de, de manera injerencista desde ningún punto de vista. Al, al, al canciller Maita directamente no se, lo, no se lo ha escuchado, no se lo nota, no, no sé si tenemos canciller ahora mismo. Entonces, por ese lado no hay tanto problema. Es decir, en términos de relaciones diplomáticas, relaciones internacionales puras y duras, Bolivia no ha hecho nada, no ha dicho nada. Pero en términos de otro tipo de, de funcionarios públicos que no tienen representación diplomática diputados eh, bueno, diputados creo que, incluso el vicecanciller me parece que no llega a ser representación diplomática entonces no tengo tanto problema con eso, pero todos, todas las acusaciones y te juro que con esto termino, todas las acusaciones de que de que hay, de que se han enviado operadores bolivianos porque no solamente fue el tema de de denuncias de armas, sino también de operadores bolivianos para eh, coordinar con los grupos en Perú, incluso para coordinar con partidos políticos y otros líderes políticos en Perú, para ir en contra de la, de la presidenta Boluarte, todo eso. que Queda chistoso, como lo voy a decir, pero es más chisme que otra cosa, no es algo oficial, entonces, por ese lado no me preocuparía tanto. Creo que ambos gobiernos están haciendo más ruido sobre Bolivia, que lo que pasa en verdad, en términos formales, oficiales y relaciones internacionales. Eh, tú Natalia, coincidirías que es un poco de chisme, pero si es un chisme, ¿cuál es la intencionalidad de este chisme? Lo que sucede es que, bueno, hace un par de días lo vimos, en la CELAC se llamó la atención un poco al gobierno peruano de decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué tienen muertos? ¿Por qué tienen marchas? ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, háganse cargo de la situación no uh -huh. porque justamente un par de días antes Dina baluarte decía aquí no pasa nada todo está bien todo está controlado pero lo que estamos viendo es que no sucede como tal no entonces cuál es un poco la estrategia que creo que están queriendo asumir es la de buscar un enemigo no para dar un sentido de unidad y decir no, el gobierno peruano lo está haciendo como todo bien, está controlando, pero ustedes nos perjudican, ¿no? Los bolivianos nos perjudican, los colombianos nos perjudican, los chilenos. Entonces, es en un sentido de buscar un sentido de unidad, pero creo que está fallando mucho porque lo que está tratando, lo que está haciendo en realidad es enemistad justamente con la región. Y me parece muy chistoso porque es como que es Perú contra la región, menos contra Estados Unidos. Es más, no, la espalda nos la da Estados Unidos. Un poco va en ese sentido, ¿no? quizás tratando de buscar algún tipo de legitimidad de alguna de las potencias, en este caso como son los gringos, pero más allá no hay mucha más potencia en buscar una unidad conjunta, de tratar de generar una narrativa sólida, porque las acciones hablan por sí mismas, no, o sea, el hecho de acusar al sur peruano es criminalizarlo y decir ustedes son los terroristas que no pertenecen al Perú. Entonces, por lo tanto, ustedes no tienen derecho a venir a reclamar nada y los vamos a poner en la vereda del frente. Es en este sentido de criminalización y de manejarlos como si fueran terrucos. Así, así lo dicen, así, así se manifiestan. Eso me parece lo peligroso. Entonces, hay muchas... ni siquiera la Cancillería peruana tiene muchas claridades al respecto sobre qué es lo que hay que hacer. Es pelearse contra todos y ya. Entonces, por ahí y respecto a lo que sucedió eh, de que Dina se abrió a la posibilidad de que este año se celebren las elecciones, ¿cuál será tu análisis ¿Qué significa esto? Uno que me parece chistoso que hoy día diga que se llama, eh, incita que se llamen a las elecciones uh -huh. en diciembre de este año, sin embargo, anoche vimos que el Ministerio de Defensa sacó un comunicado diciendo que se va prácticamente a militarizar el país porque están llevando militares a desbloquear los puntos de bloqueo y sabemos cómo puede terminar eso, con más muertes, con más violaciones de derechos humanos. Entonces está tratando de tener otro tipo de salida más, porque ella sabe que después de esta medida eh, se le viene todo, todo el Perú encima, todo lo que falta. Uh -huh. Entonces es un intento desesperado porque se dio cuenta que se le agotó la fuerza que tenía y la única fuerza que le queda es la fuerza del orden, la policía y los militares. Uh -huh en este sentido de tratar de ser diplomática y política, no lo está logrando. Uh -huh. Entonces se va a complicar, yo creo que mucho más la situación, independientemente de si el Congreso decida llamar o no, porque el Congreso está agarrado de que tiene que ser en abril del siguiente año, uh -huh. pero no es posible. Incluso puede que se adelante mucho más dependiendo de las acciones populares que haya hoy por hoy. Entonces, si te entiendo bien, estás diciendo, es un modo de suavizar de suavizar. suavizar políticamente pero al mismo tiempo por otro lado va con fuerza Sí, con las la acciones dicen otra cosa ¿no? militarizar uh -huh. el país es muy fuerte ya En Mauricio sí. eh, me, me voy, sobre todo en el tema de adelantar elecciones ¿no? uh -huh. ya bueno obviamente creo que es la medida que todos vemos como coherente creo que es la medida que se debería de hacer en el caso de Bolivia y justamente para, repasando el caso de, del tema que hemos hablado ayer, cuando se hace un revocatorio, o sea, no es, obviamente no es el caso, ¿no? Pero cuando uh -huh. se hace un revocatorio, el vicepresidente asume y tiene 90 días para llamar a elecciones. Uh -huh. Y ahí el Tribunal Electoral asumo que tiene un tiempo muy parecido, diga, voy a hablar de seis meses para convocar a elecciones. Entonces yo creo que debería de ser un lapso entre seis meses y, un, y máximo un año. ...siendo realistas para hacer unas elecciones buenas... ...aunque yo creo que el tribunal electoral de Perú... ...es un poco más eficiente que el boliviano... Eh, ...entonces no me parece mal la propuesta... ...de que sea en diciembre... Uh -huh. ...ahora, hay, hay, hay un par de temas que a mí me preocupan... ...un poco desde el punto de vista de las demandas de la gente... ...¿serviría una asamblea constituyente... ...con el actual Congreso peruano... ...llamado por el actual Congreso peruano... ...que el actual Congreso peruano sea... ...quienes convoquen a los constituyentes que sea la presidenta Boluarte, la que yo creo que no. Es decir, yo, y, y ahí me da un poco de miedo que, que sea un montón de peticiones, pero ninguna sea, tenga de verdad una razón práctica o una razón totalmente razonable en términos de tiempo. Es necesario reformar la Constitución, pero yo creo que sí, de lo poco que conozco, ¿no? Pero yo creo que sí. ¿Pero lo puede hacer este gobierno? Yo creo que no. Entonces yo creo que primero hay que ir por pasos. Primer pedido, eh, elecciones pronto. Siguiente pedido, asamblea constituyente. Siguiente pedido, no sé. Liberación pero, de Castillo. Es que yo tengo un problema con eso. Se quiere o no, el, el, eh, Castillo lo que trató de hacer, por todo lo que he leído, y, y te hablo de, de, de incluso de, de Roxana Diestra, que le mandó un, un saludo, que es una defensora de derechos humanos de Perú, me dijo, es que lo que hizo es ilegal. O sea, lo que trató de hacer Pedro Castillo fue un golpe de Estado. Tiene que estar encarcelado. No sé si lo de Boluarte fue totalmente legal, es decir, lo que hizo que el Congreso fue totalmente legal, pero estoy seguro, segura, porque me dice la diestra, que era ilegal lo que hizo Pedro Castillo. Entonces yo no sé si la bandera de liberar a Castillo y, y que él asuma, y que él llame elecciones va a cambiar mucho, yo, yo no creo yo creo que ahí tiene que manejarse con total independencia y tiene que ser un tema de si cometió un delito tiene que estar insisto, Pedro Castillo no tenía una legitimidad gigantesca en el Perú como para decir, ah, es la bandera que todos vamos a seguir siempre, al final quien está en este momento en el gobierno es el partido político de Pedro Castillo no de eso tampoco hay que olvidarse Como también Lenin Moreno? Sí, como en el caso de Lenín Moreno, claro, pero sigue siendo el partido de Pedro Castillo, no es que ha asumido otro partido. En ese sentido, yo creo que las dos peticiones deberían de ser elecciones, primero elecciones y después asamblea. ¿De qué me sirve la asamblea si la va a manejar este gobierno con tan poca legitimidad? Antes de pasarte la palabra, yo creo que quizás, metiéndome eh, en la piel de los manifestantes, era un poco por lo que iba Pedro Castillo. Él decía disolver el Congreso y que sea reemplazado por una asamblea constituyente. ¿no? ¿Qué será... Que lo que también se hizo en Venezuela hace un tiempo. Y ojo que la figura, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿eh? Lo leas en la Constitución, la figura es constitucional. no La de la disolución del Congreso y, y, y la llamada Asamblea Constituyente. O sea, está en su Constitución. Está requisitos. en su Constitución. No, en su Constitución. no, sí, es una figura legítima, pero ilegal y legal, ¿no? No ilegal, <risa> ilegal. Eh, y podría, podría haberlo hecho. Yo estoy convencida de que Pedro Castillo no, no, no, no ha cometido ningún delito y también me sumo a, a, a, a, a la demanda de, de su liberación. Ahora, hablaban de, eh, de lo de las elecciones, ¿no? Lamentablemente el Perú en este momento sigue manteniendo la, la constitución Fujimorista de 1993, ¿no? Entonces y esa constitución lo que te dice es, en un primer momento el Congreso debate si es que hay elecciones, al año tiene que volver a debatir, o sea ratificar esa primera decisión y llamar a elecciones en un plazo creo de tres cuatro meses, ¿no? O sea, son esos los candados que, que la gente está reclamando, ¿no? Estás hablando de una constitución prácticamente de, de, de, bueno, de Fujimori, evidentemente, pero de un dictador, ¿no? De un tipo que, que, que viene con fantasmas detrás para la gente, ¿no? Que, y, de, y de la gente que se está movilizando en este momento. Entonces, creo que eh, la... la el poner una ley en el Congreso que adelante las elecciones responde justamente a las demandas de esta gente que se ha movilizado, ¿no? Uh -huh. A la presión social en este momento en Perú eh, ha logrado que, primero, el, el, si bien se mantiene, Mauricio siempre dice, se mantiene el, con, el, el partido de Pedro Castillo, la estructura de, de, detrás de Boluarte en este momento ya no es la de Pedro Castillo, ¿no? Ninguno, ningún ministro, los, ya no, es más, seis ministros de Dina Boluarte han renunciado estos días, ¿no? Eh, es, hablaba con unas, con unas compañeras allá y decían, es ilusorio pensar que en el Perú la gente vaya a soportar un año más a Dina Boluarte. O sea, la gente está articulada, está movilizada. ¿Y por qué? Porque también se ha construido un nuevo sujeto social articulado, que no o, o que existía pero que no estaba movilizado hace un tiempo. ¿no? Perú, tanto como Chile, también eh, fue uno de los bastiones del neoliberalismo en nuestra región y por ende había pues, una, una, una suerte de de individualismo intrínseco en sus formas de relacionamiento y por ende los sujetos históricos, los sujetos mm, populares no se veían capaces de quebrar ese sistema neoliberal lo que sí está sucediendo ahora es que sí se sienten capaces de, de quebrarlo creo que eso es, eso es no sé si, si, si lo ha hecho pensando pero creo que es de lo mejor que ha dejado Pedro Castillo ¿no? esa, esa intención y, el, y la creación de un sujeto político popular plebeyo que reclama, que se siente capaz de quebrar un sistema y que está... Y, y por ende, tampoco es maximalista pedir una asamblea constituyente, ¿no? O sea, son se va se va estructurando como en todo, como también en nuestro proceso en Bolivia. Tienes que ver, sujeto histórico revolucionario, programa político y liderazgo, ¿no? Lo de liderazgo en este momento es, en Perú es difícil de ver, pero lo, el sujeto histórico se está consolidando y la agenda tiene sentido. Elecciones ya, la liberación de Pedro Castillo, la asamblea constituyente, o sea, como que está tomando cuerpo, muy parecido a lo que nos ha pasado aquí en Bolivia, un un, un proceso revolucionario que pueda dar frutos, ¿no? Creo que Chile, por ejemplo, se ha saltado alguna, algunos de esos pasos y por ende su proceso constituyente está más debilitado en este momento. No podría pasar lo mismo porque en Perú no podría. hay un contenido en la constituyente. Se habla constituyente, pero no hay. Ah, el contenido es que es el que le da el sujeto en este caso en Perú, ¿no? Ajá. O sea, ¿quiénes se movilizan? No son la, no son las élites limeñas eh, tradicionales, uh -huh. son es el Perú profundo como le dicen, ¿no? O sea, la sierra, el norte, el sur. Ay, yo creo que eh, la agenda se construye cuando se ven las caras del sujeto. Primero, lo que nos ha pasado Pero acá. en Chile, ¿verdad? es que yo, justo yo creo que es distinto el proceso, no es que justamente creo que en Chile lo que ha faltado es consolidar la primera parte del sujeto, mm. no? O sea, si bien el sujeto eh, político de cambio en Chile mm. tiene cara mapuche, tiene cara mujeres, o sea, tiene tiene elementos, le faltó consolidar eso para dar el paso a la agenda de la Asamblea Constituyente. Por ende, no tenían claro lo de, lo, lo, lo de lo, la plurinacionalidad, por ejemplo. ¿no? O sea, era ella todavía en debate. ¿no? En Perú, creo que es más fuerte ahorita el sujeto que la agenda y, que, y el liderazgo para hacia adelante. ¿no? Pero digamos en la Asamblea Constituyente Boliviana, o sea, esto lo saco porque Néstor Cohen, no un intelectual marxista argentino, él dice, corremos el riesgo en Latinoamérica de este fetichismo jurídico desde la izquierda, en la cual impulsamos procesos constituyentes creyendo que la Constitución nos va a dar las transformaciones, cuando en realidad las constituyentes consolidan transformaciones que claro. ya se dan al movimiento. El, el proceso boliviano era muy claro, ya tenía una agenda de nacionalización de claro. estado plurinacional, pero ya tenía como 15 años atrás esas claro. ideas, ¿no ve? Y de calle y de todo. Ah, sí, entonces ya llegó la agenda de octubre y se consolida en la constituyente y el primer gobierno de Evo Morales. No sé si Perú, o sea, sé que Chile no lo tiene, no sé si Perú lo tendrá el sujeto, pero no hay esas, creo yo, agendas. Creo o sea. que se va por pasos otra Ajá. vez y que el, el paso de, de, de la identidad del sujeto es muy fuerte en Perú uh -huh. y más fuerte que lo que sucedía en, en Chile. Y ese es un primer buen paso para ir definiendo programa político hacia la asamblea constituyente uh -huh. y eh, lo del liderazgo de nuevo es todavía muy ambiguo. ¿no? Uh -huh. bueno, muy interesante. Bueno, vamos a ir a un primer corte y ahorita regresamos ya hablando del rol de Estados Unidos dentro de este conflicto. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y continuamos, estábamos hablando de la situación en el Perú, con vínculo a lo que pasa en Bolivia y de las alternativas que tiene ahora la movilización frente a las decisiones de Dina, pero... Otro actor que se ha hecho presente, que no diría que es una novedad, pero quizás, a mi parecer, por el modo más eh, abierto con lo que lo ha hecho, da cierto sentimiento de novedad. Y es el hecho de que Estados Unidos ahorita está en la discusión de parte de qué hacer en Perú. Por un lado, como alguien aquí ya lo mencionaba, Pe Petro, presidente de Colombia, publicó en sus redes sociales imágenes de un pelotón del ejército peruano marchando hacia Juliaca y cuestionando que Estados Unidos ha dado su respaldo al gobierno peruano de Dina Boluarte, diciendo esta es la democracia que están defendiendo, eh, conmino a que Estados Unidos colabore en establecer una mesa política para salir de este problema y no esté, vamos a decir, tapando lo que hace el gobierno de Dina. Y en estos días también en la OEA, en el foro de la OEA, Estados Unidos ha dicho que considera que el gobierno peruano está buscando salidas políticas y que lo respalda. y una de sus salidas políticas es lo que discutíamos en el bloque anterior, de que sería este, adelantar las elecciones y que él no va respondiendo a la Petro, él no va a dar ningún tipo de solución porque ese foro de diálogo ya existe dentro del Perú y también ya está la OEA, ¿no? Como un bis el, en la CELAC, presidentes distintos como... El presidente de Cuba mencionaron que Estados Unidos pues está ahorita con claras intenciones pues de aprovechar este conflicto para granjear y sacar beneficio de allí. Empezamos contigo, Mauricio. Ya, en, en súper cortito, me parece que uno de los requisitos para lo que hizo Pedro Castillo era, moncio, eran tres mociones de censura de todo el gabinete y no llegaron a, a hacer eso. En cambio, el Congreso lo que hizo también, es, también está, no lo hicieron un montón de veces con un montón de presidentes. Eh, ahora bien, el tema de Estados Unidos me parece bien, bien curioso. Yo honestamente y lamentablemente creo que la salida del Perú no va a ser... No va a ser con organismos internacionales, no va a ser con... Yo creo que no va a ser con otros países internacionales, uh -huh. porque en realidad está en una especie de, de doctrina de doctrina Monroe o así sumamente nacionalista, de nadie se meta. Uh -huh. Ojo, eh, obviamente, si, si llega un estado como Estados Unidos y te dice, bueno, pero mira que yo te apoyo, ya, tú métete un poco. <risa> Pero nadie se mete, o sea, todo, injerencia, injerencia, injerencia, no, no, no. Yo no creo que la salida sea ni la CELAC, ni la OEA, ni ningún organismo internacional, porque estará a la defensiva, ¿no? En ese sentido, las declaraciones de, de Petro a mí me parecen interesantes respecto a, a una salida internacional, pero no creo que se cumpla, no creo que Perú quiera. Y al final, para cualquier tipo de negociación, el primer requisito es que las partes quieran negociar. Yo no creo que Perú permita que otro país se meta como, como mediador o como nada. El tema de Estados Unidos. Eh, lo que dijo la, la señora, voy decir Richardson, pero es un jugador. Richardson. Laura Richardson. Eh, la, la, Laura, Laura Jane Richardson. Lo que dijo a mí me parece obviamente preocupante, pero es el juego de Estados Unidos de siempre. Es el juego de las, de las hegemonías de siempre, ¿no? Insisto, está el típico chiste de, claro, porque, porque Rusia es muy amigo de los otros países, no por su petróleo, sino porque bailan muy bien salsa. No, Rusia tiene intereses y se mete con los intereses. China tiene intereses y se mete por los intereses. Estados Unidos tiene intereses y se mete por los intereses. No se meten porque tan bonito se ve Latinoamérica, por el lindo clima, por... No, es por intereses económicos tajantes. Y ahí me voy, vuelvo a Petro y con esto termino. Uh -huh. Justamente, hace solamente... Diría un mes, tal vez es menos, el ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, junto con Luis Murillo, que estoy casi seguro que es el embajador de Colombia en Estados Unidos, se reunieron con Laura James Richardson, tuvieron conversaciones con la señora Richardson, aplaudieron que sea una mujer la que esté en la batuta de... Y estamos hablando del gobierno de Petro. Entonces vuelvo al punto, los países tienen, tienen intereses. No es un tema de que Petro nunca jamás va a estar con... No literalmente, su ministro del Interior se reunió muy tranquilamente con Laura J. Richardson. Solo por dar el ejemplo de Colombia, porque también podría dar el de Argentina, ¿no? Uh -huh. Natalia. Eh, son varias cosas, ¿no? O sea, justamente las declaraciones de esta Laura Richardson son, son sumamente contundentes, creo que después de mucho tiempo lo estamos viendo. O sea, dice ella, ¿por qué es importante el Cono Sur recursos naturales tierras y posición geopolítica. Básicamente eso es lo que dicen, ¿no? Uh -huh. Y si nos podemos saber un poco cuál es la estrategia que viene teniendo Estados Unidos, tiene como que varios pasos, ¿no? Uno viene a ser el, eh, el importe económico, ¿no? O sea condicionar a los países de manera económica mediante planes de desarrollo y préstamos, por ejemplo, el FMI, eh, USAID, etcétera, es así como se hacen presentes de una, por primera vez. ¿no? Después van cambiando un poco y van dando apoyo diplomático. ¿no? Todas las, todas las posiciones que tomen ciertos presidentes, todas las políticas como que son avaladas por Estados Unidos, siempre y cuando no rompan con este eje americano, por así decirlo. Y el último suele ser siempre la entrada militar. Uh -huh. Entonces, Obviamente hay intereses que tiene Estados Unidos, que se lo, los ha visto disputados estos últimos años por todos los países que han decidido como que salir un poco de esa doctrina Monroe, del corolario que vienen muy bien instalado en la, en, en la mentalidad, pero cuando ven la posibilidad de ingresar nuevamente al continente con ciertos actores, por ejemplo, Bolsonaro en su momento, Macri, ahora Dina Baluarte, lo van a hacer y lo van a hacer con mucha fuerza, no van a perder esta oportunidad, o sea, por ejemplo, hablaron del triángulo de litio, uh -huh. eh, y, y lo, lo dijo muy claro, ¿no? ¿no? a nosotros nos interesa el triángulo de litio, Bolivia, Chile, Argentina y posicionarse en Perú sería muy estratégico en este sentido, porque incluso además Perú tiene uno puertos sumamente importantes y tiene recursos naturales como petróleo, oro, oro, coltán, que ahorita son las cosas que más interesan a Estados Unidos para manejar este monopolio de los recursos naturales, ¿no? Uh -huh. Entonces Creo que han visto, les ha brillado los ojos con Dina Baluarte porque han visto el momento de ingresar y como lo, lo hablábamos al principio, ¿no? ¿Qué uh -huh. es lo que ha hecho Dina Baluarte? Ha sido romper como que sus relaciones con la región uh -huh. y poner la espalda con Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, iría un poco por ahí, estamos, estamos viendo que hay un refuerzo de... Eh, Toda esta doctrina mono que tiene Estados Unidos hace muchísimos años, ¿no? Y cómo también lo están logrando es a, a través de ciertas medidas políticas, ¿no? Mantener el enemigo interno. Recordemos que el enemigo interno con la doctrina de seguridad es sumamente importante porque tú mantienes a la sociedad en confrontación y en un estado de shock. Y es en este estado de shock donde uno puede ejecutar medidas políticas, lo que Canela mencionaba sobre que están haciendo gestión. Entonces, como la gente está más distraída en resguardar su vida... Arriba están haciendo medidas políticas, medidas económicas eh, y cuando se den cuenta, paquetazo económico. Un poco lo que pasó en Ecuador el año uh -huh. pasado, ¿no? O sea, tenías a toda la gente movilizada y vino el paquetazo económico. Y es ahí donde la población, claro, dice a, a qué frente ahora apuntamos, uh -huh. ¿no? Y es una estrategia muy malcabra, por así decirlo, uh -huh. es por ahí. Sería ahorita en la región, si no me equivoco, está Ecuador, hacia la derecha está Ecuador, Paraguay, Uruguay y Perú, ¿no? Pero Perú sin duda como el más eh, recalcitrante. Canela. Ver, yo creo que el problema es que un gobierno ilegítimo y vulnerador de derechos humanos hoy le está costando al Estado peruano, ahora sí hablo de Estado, eh, relaciones diplomáticas, primero lo que hablábamos a un principio, ¿no? con Bolivia, con Colombia, con, con Venezuela, con otros países, pero también está comprometiendo en este momento ideológica y económicamente al Estado peruano, cuadrándose con Estados Unidos ¿no? ya decía su, en, en, en mi primera intervención la canciller peruana en este momento ha participado en la Alianza de las Américas ha firmado la declaración de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica que es una iniciativa de Biden entonces Estados Unidos siempre está en las discusiones de lo que sucede en nuestra región porque nos sigue viendo como su patio trasero ¿no? a mí me ha gustado mucho una, de la, una, una frase que, que lanza Evo Morales hoy día que dice después de la paz en Colombia nuestro próximo paso en América Latina es una región libre de bases militares, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque yo sí creo, a diferencia de Mauricio, que la salida puede pasar por organismos internacionales como la CELAC, mientras eh, eh, o sea, que eso puede ser válido, siempre y cuando eso signifique fortalecer la soberanía ¿no? Ahí, como que incluso de manera regional, vas a poner presión al Estado peruano al gobierno peruano, perdón, para eh, para, para posicionarse y cuadrarse, no cuadrarse con, con los gobiernos revolucionarios, Nadie a Daniela Boluarte no le vas a pedir eso, evidentemente, pero sí eh, fortaleciendo su soberanía como sería un mensaje de la región, de, desde la integración a Estados Unidos. ¿no? Ahora... Todos tenemos misiones diplomáticas en Estados Unidos, Mauricio, ¿no? Y eso no significa... Y, y, y reunirnos con, con autoridades en Estados Unidos no compromete la eh, claridad ideológica de ninguno de nuestros gobiernos, ¿no? No compromete, por ejemplo, la intención antiimperialista en su momento de Evo Morales, por ejemplo, ¿no? O sea, eso, igual se reunían eh, los, los embajadores en Estados Unidos, bolivianos en Estados Unidos, con autoridades y demás, y eso no compromete ideológicamente nada. De hecho, son gestos diplomáticos que hay que hacer, ¿no? En ese punto, para igual contexto, para quienes están viendo, está Laura Richardson, militar, jefa del Comando Sur. Ella firmó mucho interés respecto a los recursos naturales en la región. Se habló de que el 60% del litio mundial está en el Triángulo, Bolivia, Chile, Argentina. 30% del agua dulce también en esta región y que hay mucho interés. Coincido en que, estando en geopolítica, ese es el interés más duro, el que pesa, pero es curioso que una militar lo diga, más contándole la imagen que tiene Estados Unidos ahorita en el mundo, eh, entiendo que se levanten las alarmas, ¿no? Eh, en ese sentido, Canela, no sé, ¿tú cuál, cómo ves? Pues, este, estas alegaciones que coinciden con CELAC y también conflicto en Perú, ¿no? O sea, se me hace que el timing es perfecto. Evidentemente, pero es que eso, ya lo decías tú, no es algo nuevo, ¿no? Es uh -huh. la historia de nuestra región, también contiene la historia de la dominación y también militar de uh -huh. los Estados Unidos. ¿no? Por eso creo que es muy importante en este momento la claridad antiimperialista de los gobiernos de, de izquierdas y progresistas de la región. O sea, tiene que haber, tiene uh -huh. que fortalecerse además eso. ¿no? En este momento, yo honestamente, yo no creo que sean los más antiimperialistas y lo extraño, ¿no? uh -huh. lo extraño de la primera oleada uh, de, de gobiernos de izquierda, por ejemplo, ¿no? cuando había, había un, una, una, cumbre el 2004 en Mar del Plata que te decía no, Alca no, digamos, ¿no? Y ahí tenías figuras tan potentes como la de Néstor, la de Lula, la de el propio Evo un poco después, ¿no? Que se sumaron a, es, a Chávez, evidentemente, que se sumaron a esta claridad antiimperialista que hoy siento que está un poco más menguada, ¿no? Uh -huh. Es un poco más tibia. Y sin embargo, frente a lo que está sucediendo en Perú, la claridad existe, ¿no? Lo, lo han demostrado en la Cumbre de la CELAC y también en CELAC Social, los movimientos sociales de la región. Cuando dijeron no, o sea, aquí lo que está sucediendo en Perú es una masacre, se están vulnerando derechos humanos. Incluso, incluso Boric, ¿no? Al que le reclamamos más todavía este este tema, es, eh, eh, ha, sido, ha sido claro. Eso le ha costado una nota de la Cancillería peruana, evidentemente. Pero claro, o sea, es, es, es creo que el, el, el camino de la integración debe seguir fortaleciendo soberanía, autodeterminación y antiimperialismo. Uh -huh. Sí, creo que Gabriel Boric es el chico malo del progresismo, ¿no? <risa> que primero reconoce a Dina y después está en ese lado. Dale, Morice. O, o el chico bueno, ¿no? Uh -huh. Porque eh, acusa todas las vulneraciones de derechos humanos y no solamente uno. Menos las de Ucrania, eh, ¿no? el, eh, apoyo a Ucrania. Eh, bueno. Con el, claro. con el comandante con, Arsov, con, ¿no? Contra el, el los comando. señores rusos que, que tan bonitos están No, debería condenar a ambos, cráne. yo creo, ¿no? Pues no, A los razón. nazis debería condenar. Eh de nazis chistos justamente le quitaron hoy día hoy día es el conmemorio, hoy día es el día oficial del, de la conmemoración de la liberación de, del campo de concentración de auschwitz y no los dejaron participar a los rusos y eso como los dato, soviéticos ya sobre, liberaron, claro ¿no? claro ahí hay un sí. tema bien chistoso sí. como viernes pudieron desde de verlo <risa> eh, a ver el tema de Estados Unidos eh, ahí eh, cu cu cuando Lenin escribe sobre imperialismo y evidentemente menciona Claramente la importancia de los militares para el imperialismo. Posteriormente hay otro teórico marxista que no me acuerdo cómo se llama, uh -huh. pero que explica que el imperialismo ha cambiado, que el imperialismo ya no es eh, poner tu base militar y matar a todos, sino que ya es económico, ya es consolidar tus empresas ahí, explotar a los a los tercermundistas, qué sé yo, y aprovecharte económicamente de eso. Y, y después David Harvey, también marxista, también lo establece. Hoy día, lo que, bueno, el día que habló la señora Richardson, dijo, eh, Rusia es nuestro segundo enemigo. Uh -huh. ¿Cuál es el primer enemigo? China. ¿Guerras? No. Economía. Uh -huh. Porque China ha tomado la batuta económica del mundo y sobre todo de la región de Latinoamérica, ¿no es cierto? En ese sentido, el cómo se va a posicionar Estados Unidos en, esta, en, en Latinoamérica... Para mí es, es la importancia. ¿El por qué ya lo dijeron, ¿no? Litio, recursos naturales, agua dulce, eh, ge, ge, geopolítica, como lo, lo dijo muy bien Natalia. El cómo es mi duda. Y si el cómo va a ser totalmente violento, no sé, porque no es la única forma. En los noventas hubo violencia, sí, pero ¿se posicionó a Estados Unidos en los noventas a partir totalmente de violencia o fue con la receta de las. de la ¿Cómo se llama? Del consenso de Washington. Fue con el consenso de Washington que no era, no era violento en sí, eran condiciones económicas. Y yo creo que ese va a ser el paso de Estados Unidos ahora en Latinoamérica. No, obviamente no estoy dando la, la receta, ¿no? pero sí digo el cómo va a ser una especie de consenso de Washington desde mi punto de vista. No creo que sea con bases militares y demás. Sí, ya las tiene también. ¿no? Que, claro, que ya las tiene, pero no va a ser, no va a ser con, con guerras, con no va a ser con tropas, exactamente. Mm -hmm. Quería terminar con algo, pero me olvidé, así que... Ay, pues igual no es te pero sí. sí puede ser por, con el control del poder político, ¿no? Que es lo que intenta hacer. Con la participación del poder político. Mm, o sea, pero con, eh, pero si llegas al control, mejor. Político. O sea, si tienes una Dina Boluarte que se cuadra a ti en, en, en, a, a los días, en claro, medio o, de un gobierno o, legítimo... O, o convences a otros gobiernos ahí. de de que sean parte de, del negocio, ¿no? Insisto, a mí me hubiera gustado muchísimo que, que, que los gobiernos progresistas, dice... Eh, tengan esa lógica de yo no voy a negociar contigo porque eres imperialista no hay eso no a mí también me gustaría, pero <ríe> en eso podemos estar de acuerdo, pero de nuevo si es que te, si es que sí puedes poner una presidenta o un presidente que se cuadre a ti para luego generar claro, conviene, justamente claro que y, y, y además, y no, hay, no nos forma, vamos a mentir, ¿no? Estados Unidos está detrás de todas las elecciones de nuestra región y dice que Rusia de también todas. ¿no? se ha comprobado que Rusia también en realidad a mí, si yo fuese Venezuela, a mí pero me encantaría vemos. que el, sí. Estados Unidos me compre mi petróleo, pero no lo haga pa, a partir de coerción política. Que ese es la, el... vamos a ir al modo norteamericano, digamos, ¿no? Dale, Natalia. No, eh, por ejemplo, o sea, nada no, de mi claim, lo expone de manera muy clara Ajá. cuando ella explica ¿Sí? la doctrina del shock, o sea, es ¿Sí? asentar el capitalismo mediante el desastre. ¿Sí? Y, y, y pasó durante el neoliberalismo, o sea, durante el neoliberalismo, en los 90 tuvimos ¿Sí? como que muchas detenciones arbitrarias, tuvimos muchas masacres, y donde el control también político se ejercía a través de la presión y del desastre y del terror, ¿no? Okay. Y eso es lo que está pasando en Perú, eso es justamente lo que está pasando en Perú, tienes una doctrina en shock, tienes una población movilizada que mientras está pidiendo cosas muy concretas, asamblea constituyente renuncia del parlamento, etcétera están están atando cabos ahí atrás, ¿no? ¿Qué es lo que Canela decía, están comprometiendo al Perú de manera económica y política. Entonces, lo económico no se separa del desastre, más bien van muy de la mano, ¿no? Uh -huh. Y lo mismo pasó en otras regiones del mundo, o sea, lo mismo pasaba en África, cuando tenía los momentos de independencia, es también donde se amarraron muchas cosas con las transnacionales. Aquí en América Latina es clarísimo. Entonces es una vieja receta norteamericana que la, que la que se está aplicando y por eso cuando sale esta cuata Laura Richardson, perdón por cuatearla, <ríe> eh, lo, lo hace con una intención muy clara, No ve es justamente azuzar este sentido, es como que sabemos que hay eh, recursos naturales y queremos esos recursos naturales, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí van a ver, uh -huh. ya lo que está pasando es desestabilizar la región en ese sentido. Uh -huh. Si me permite, ver, sí, claro. puede ser a partir del desastre, pero también a partir del adormecimiento social, generar algún tipo de control, ¿no? Que es la otra, digamos, la otra receta, ¿no? Y es mucho lo que ha pasado en Perú, ¿no? Perú ha sido uno de los bastiones del neoliberalismo y ha habido todo un proceso de adormecimiento social muy parecido a lo que nos ha pasado aquí en 90, por ejemplo, ¿no? Que a pesar de que había movilizaciones, las marchas por la vida, luego la guerra del agua y del gas, muy cerquita. Había pues esa esa intención de generar adormecimiento mediante la lógica del individualismo, de que, por ejemplo, creo que uno de los ejemplos más visibles aquí en Bolivia es la universidad, no la universidad revolucionaria de los 70s, 80s, que había resistido dictaduras, etcétera. Dejó de ser así porque justamente el click Mental que hicieron fue hacia el individualismo, hacia el ah, yo estudio para ganar procesos meritocráticos irme. y, claro, o sea, quedarse enfrascados en eso y dejar la conciencia social, etcétera, etcétera. ¿no? Sobre eso hay un artículo sumamente interesante que ha sacado Pablo Stefanoni ayer o anteayer, no, uh -huh. no estoy segura, o tal vez hoy día, que lo pueden ver en, en, en mi Twitter, lo he retuiteado, pero que habla de eso, ¿no? O sea, la idea de que en general eh, se utiliza también herramientas para mantener las dominaciones, eh, una puede ser el racismo, ¿no? Eh, de, de, de, de la élite peruana que no ha sufrido ningún tipo de sustitución, digamos, en este proceso con Castillo y que además es abiertamente racista y te dice Quédate ahí, no ¿Ve? tú pequeño campesino, quédate ahí, no te muevas, no hagas nada. Creo que eso es lo que se ha roto ahora en este proceso de estas movilizaciones con Dina Boluarte. Y sobre eso, Sí, cortito, sí, sí. Y hay un elemento más que en el Perú ha jugado los últimos 30 años, ¿no? que tiene que ver con el fantasma de la izquierda, ¿no? O sea, qué es lo que se ha generado es, no, es que la izquierda es terrorista, es que la izquierda es mala, si vos te vas para la izquierda te van a matar, porque recordemos que justamente en las zonas del Perú y donde más poder político tenía la izquierda en su momento, son las zonas más militarizadas, ¿no? Donde más tenías los militares movidos, entonces eso igual genera pues un miedo, ¿no? Entonces dices, ¿para qué me voy a movilizar si sé que me van a meter una bala? Uh -huh. Un poco por ahí, o sea, en los 90 tenemos dos masacres importantes en el Perú, uh -huh. justamente porque respondían a este sentido y es una forma de eh, desinflar el movimiento que hoy por hoy, lo que Canela muy bien lo decía, está retomando cierto tipo de agencia política, ¿no? Pero este fantasma de la izquierda que han generado ha sido muy fuerte, por eso también nos cuesta encontrar líderes o movimientos de izquierda en el Perú. Uh -huh. Bueno, con esas recomendaciones nos voy a quedar, muchas gracias Mauricio, gracias Natalia, gracias Canela y muchas gracias a ustedes. Buen fin de semana, nos vemos el lunes. Buenas noches. Mientras no consumas tema falla. Siembra tus alimentos. Las semillas falla